Aviones de ataque rusos están atacando las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania con bombas de 500 kilogramos. Según la información del guión del diario Avia.pro se dice que... ...de aire de 500 kilogramos directamente sobre las posiciones de las Fuerzas Armadas AFU en el área de la planta de coque de Abdiqa se han lanzado en las últimas horas. En el contexto del de asalto en curso en Abdiqa por parte de las tropas rusas, se supo que para expulsar a la AFU de una de sus posiciones desde la cual se estaba bloqueando un gran sector para el avance de las tropas de la Federación, la aviación militar rusa infringió al menos tres impactos... Con de 500 kilogramos como resultado del cual en lugar de las posiciones de las tropas ucranianas se formaron cráteres con un diámetro de varios metros en los cuadros del video presentados puede ver el momento en que la aviación militar rusa las posiciones de las tropas ucranianas, según los datos preliminares, se llevó a cabo con aviones de ataque sub-25. Hasta el momento no hay detalles al respecto por parte de la cartera de la defensa de Rusia. Se habla que después de esta acción, los militares rusos irán a la ofensiva más intensa sobre este sector del frente, ya que la dirección de Aptitka es considerada prioritaria para su ocupación por unidades rusas, ya que permitiría bloquear los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre el Donex